En este vídeo tutorial vamos a ver cómo crear un efecto del tipo línea de tiempo. Hacemos clic en un device, texto por ejemplo, podemos poner título o no. Y colocándonos sobre el cuadro de texto, hacemos clic sobre el botón efectos. Seleccionamos la opción línea de tiempo. Esta opción nos aparece el título principal. Y vamos a ver el significado de sección 1 y una posible sección 2. Nos colocamos y escribimos contenido nos colocamos sobre esa sección 2 y la seleccionamos y utilizamos cabeza 3 si vemos nos crea un, una sección análoga a la sección 1 y vamos a ver el efecto que tiene así para mostrarlo para ocultarlo